La vida está llena de momentos y no estamos dispuestos a renunciar a ellos. Lo queremos todo. Compaginamos familia, trabajo, amigos y estudiar un grado o un máster universitario. Crecer profesionalmente. Hoy por fin puedes hacerlo. Vive, fórmate y crece. Universidad Isabel I. Tu universidad online.